Otra Voz. Periodismo Libre. Quiero darle un saludo muy especial a Otra Voz. En este país necesitamos muchas otras voces. Bueno, al portal Otra Voz eh, le quiero dar toda la bienvenida al mundo. Eh, nosotros también somos Otra Voz. Bueno, yo celebro que Periodismo Libre exista, que abra sus micrófonos al pluralismo, a todas las tendencias, a los argumentos. Bienvenido al portal Otra Voz. ¿Cómo está esta iniciativa de la Otra Voz? Me parece muy interesante como medio. Es un saludo a todos los que estén en Otra Voz. Creo que es importante tener canales para que todos podamos expresarnos. Hablan ustedes del periodismo libre. Eso es muy importante. Un periodismo libre, un periodismo independiente, un periodismo que no se deja comprar, un periodismo que es imparcial. Y eso es lo que necesitamos también en el país. Senador, usted habla de impunidad, pero el caso de los falsos positivos, ¿qué se les puede decir a las víctimas de los falsos positivos? Gracias, querido periodista. Pero Gracias. No, no, no, no, no hablar de eso también. Gracias, Senador en cuanto a la impunidad. Otra voz. Periodismo libre.